Ha llegado la hora de volver a vernos. Un reencuentro que estábamos esperando. Con los brazos abiertos. Llenos de alegría, esperanza, confianza y amor para quienes más amas. Gimnasio San Rafael. Te brinda la oportunidad de un espacio ideal para que tus hijos estén en buenas manos. Con el cuidado y atención que tú buscas. Matrículas abiertas. Gimnasio San Rafael.